le pregunté, señora, si me preguntan de que quién eres tú, ¿cómo te llamas? Yo ignorando, pensando que mira a decir que era Virgen del Perpetuo Socorro, o la Virgen del Carmen, o la Virgen Auxiliadora, ¿cómo te he de llamar? Y me dijo, llámame María Santificadora, porque soy la madre del Santificador. Porque soy la Madre del Santificador, el Hijo de Dios, el que estuvo en mi vientre durante nueve meses, el que anunció a mi Padre Celestial que haría un templo digno para su Hijo. Y ese templo soy yo y por eso, dile al mundo entero y da la vida por este nombre. Yo soy María Santificadora, aquí y en todos los lugares donde hoy en día se predica en el Perú, Bolivia, Estados Unidos y en muchos lugares. ¡Es María santificadora! La Señora me dijo, no temas, soy la santificadora de los hijos de mi Padre. rezan rezan mucho, más profundamente como habéis hecho. Orad con los que te ayuden, porque el Santo Padre, pues como todos los lobos andan muchos hombres tras la vía del Vicario y de Cristo en la tierra. Y di siempre, tenía santísima. Te pido por los que no creen, por los que no te adoran, por los que tienen el corazón ario como el desierto, por los que no esperan en ti ni te aman. Cuando aprietan, las, ¿cuánto aprietan las espinas que hay en el corazón de mi amado Jesús? Y en el corazón mío, por la maldad de las almas pecadoras. Como yo descienda desde el cielo mi doctrina, y como Rocío descienda sobre cada uno de vosotros mi palabra. Como llovinas en verdes, praderas, descanse la palabra de Dios para decirles a ustedes que bienaventurados sean todos vosotros que fueron llamados a presenciar la venida de Nuestra Amada Señora después de 13 años. Dios ha enviado a María Santísima para que le diera a todos los hombres la gracia de la esperanza, el amor y la espera en la santidad de cada uno de vosotros. Hermanos, si la Virgen María vino y dijo, diles que yo soy la santificadora de todos los hombres, porque así como mi hijo me santificó a mí llevándolo en sus entrañas durante nueve meses, como cualquier mujer, me hizo la corredentora y también me hizo la santificadora, mi vientre que vos santo. Si mi padre es el oh. Señor, yo soy su hija y a la vez su esposa, de su santo espíritu, madre inmaculada de su hijo, toda sin mancha, así que yo soy la señora del cielo, si mi hijo es el redentor, yo soy la corredentora y si mi hijo es el santificador, yo soy la santificadora, por oh, gracia de mi Señor y de mi hijo. La Virgen María hace 20 años vino a avisarnos de todo lo que iba a suceder en este Colombia como lo pueden ver ustedes en esos libros de 1976 que este pueblo de Colombia se iba a ir al desastre que vendrían enfermedades horribles que la ciencia no conocía ya lo hemos visto todo y faltan cosas más graves todavía, porque la desobediencia, la falta de amor, la falta de fe a este corazón de María, la falta de reconocimiento a un Dios Todopoderoso...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 ciudades nuestros hermanos van a morir inocentemente movidos por la astucia de los superiores de los mayores derramando la sangre de nuestros hermanos por almacenar dineros en sus arcas madres no lloréis por vuestros hijos Recuerda que Dios te lo dio para que lo cuidasen a tus hijos y a tus hijas. Pero un día las descuidaste y en ese descuido llegó el demonio y arrasó con lo que había. Sí, es que tú sabes que hay una guerra establecida desde un principio de los tiempos de Dios y el demonio.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 no se sabía de esas enfermedades graves que están resultando ahora y que todo lo que va a ser peor. Todas estas promesas se han estado cumpliendo. Y parece que seguramente la iglesia ahora en este año del 96 ya estaba abriendo campo a la virgen más santificada.